De Prestol RD presentan. Muchachos, yo estaba un día que me había quedado un fondo de brugal ahí en una botella, un cartador. Y yo dije, bueno, déjame bebérmelo, pero tú sabes que uno no puede salir con un fondo de un brugal en una botella, ¿para que Eso se ve feo. Nada, yo agarré un potecito de chubi que yo tenía ahí, cuadrado, en una esquina. Y le eché mi brugal al y se llenó hasta arriba. Me meto yo para la cancha Y estoy ahí Y viene un pana... Sequecito Pero no seco por fuera, no seco de la boca Porque estaba jugando y parecía un caballo Cuando él agarró que se dio ese copetazo de chubi. Son de esos panas que no preguntan, que te lo quitan de la mano la cosa y se dan el trago Muchacho No me dio tiempo ni avisarle Y pasó esto yo le dije, pana, ya eso no es chubi, eso es brugal, brugal. Y él me dijo, ¿qué fue? Que tú te embicaste, ¿qué fue? Tú a mí, no me preguntaste, ¿qué fue? Usted se pegó, ¿qué fue? Mi pana, usted fue que me ¿Sí? vio. quiere matar mátate tú solo yo no te brindé a ti lambona ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?